A raíz del gas descubierto en una finca de Villatapia, que se ha identificado como gas metano al cuestionar al encargado del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, Ingeniero Ureña, sobre la viabilidad de producir gas metano con los desperdicios producidos en esa ciudad. Este explicó para ello sería necesario la implementación de un vertedero regional que se debe a gas metano en su mayoría, y que puede ser un bolsón provocado por eh, desechos de granja de cerdos y granjas de aves. Y esto causa por la proliferación de la bacteria que producen metano estos bolsones, que no necesariamente eh, puede ser comercial. Lo otro es que el Ministerio de Energía y mina dice que puede haber en grandes cantidades que hay que averiguar más e investigar más y por eso lo están dejando fluir, salir y si se mantiene en el tiempo ya se pueden hacer estudios geológicos más profundos y determinar de qué roca proviene, si es de fuente petrolífera, si no es de fuente biogénica, bueno ya es energética, ya entonces se puede explotar. Dijo las condiciones del vertedero en esta ciudad no están apropiadas para comerciar gas metano. Con relación a eso, los residuos sólidos de San Francisco de Macorís alcanzan cerca de las 300 toneladas. Para producir gas metano comercial, lo mínimo que debe de existir en, una, en un relleno sanitario que se pueda aprovechar para producción de gas metano comercialmente. Debe tratarse, de acuerdo al estudio de factibilidad de las empresas que se encargan de estos asuntos, más o menos producir cerca de mil toneladas diarias. Johanny Cordero, NTN, Noticiero Regional.